Ya está grabando. Ah, buenas, buenas, tardes, buena. Ah, quisiera en primer lugar agradecerle por la confianza que tuvo en mí y que gracias a usted que me dio el apoyo y todo lo que hizo, el sacrificio que hicimos, porque fue un sacrificio tanto de usted como de nosotros. Tú me agradecido por lo que me, por el favor que me hizo. Y pues gracias a usted tengo casa que, como le digo, en realidad no, todavía toda, toda, no lo asimilo, como dice uno, todavía no me la creo. Es como, como incrédulo que haya tenido casa porque en realidad yo traté muchas veces y nunca me ayudaron por lo que pasó con mi bancarrota que tuve y todo eso. Y pues bendito a Dios ya a usted y, y los de la Nevada Partners Center que nos ayudaron bastante. Pero eh, pues aquí estamos, ya, ya no se lo puedo perdonar pero algún día. Y por de mí, de toda mi familia. Se lo agradezco de corazón. ¿Cómo le ayudó ser miembro de la culinaria? Ah, pues fue por un programa que, que es el llamado Partners Center que del, del trabajo de una señora que ella había agarrado casa con esa reunión. De, me dijo que. Porque yo le platicé el problema que no podía, porque en primer lugar no tenía el suficiente dinero para todo eso y digo que era un programa que ayudaban con lo de la casa, con el préstamo para la casa y pues gracias a eso fui allí y ahí me, me mandaron con, las, con usted, con Brenda Casas y, y aquí estamos tratando de sobrevivir y como le digo, gracias. Fue una ayuda muy, muy, muy generosa de su parte y gracias de todos y espero que pueda ayudarle a muchas más personas. Voy a tratar de, de recomendarle a más personas para que les trate de ayudar también.